Hola, ¿cómo están? Recuerden que mi nombre es Andrés Torrio yo hago parte del equipo de trabajo de Academia Sof Seguros. Este miércoles 8 de abril nos vemos muy tempranito para conectarnos y aprender cómo hacer paso a paso una campaña para vender seguros por internet y aprovechando para otra cosa. Así como yo que llegué y me motivé y cambié de look y todos nos estamos transformando, Subseguros también va a tener una transformación muy interesante que ya estamos preparando para todos ustedes, así que si quieren pueden ser testigos el miércoles muy tempranito, nos vemos y regístrense en el webinar, chao, nos vemos.